Hola mis cracks, ¿cómo estás por acá? Bastante bien. Y les quiero contar algo, que es que ahorita estoy un poco enfermo, porque tengo mucha tos. Tengo tos más bien y me se me... Como que se me obló, no sé, pero se me, como, yo creo que se me, me torció un hueso del pie. Entonces a lo mejor me vuelve inactivo por unos días, sé lo que ver, pero... Como me no puedo hablar bien porque ahorita estoy mal, pero de verdad espero que, que algún día me pueda recuperar para volver con ustedes. Muchas gracias por su apoyo. La canción nueva ya casi viene. También Bobby tengo la peli. Así que bueno, adiós. Gracias por mí, su apoyo.